Hola, buenas tardes, soy Eduardo Gimeno Pérez y soy representante de las personas con discapacidad o del desarrollo de Plena Inclusión Castilla y León. El próximo 24 de septiembre presentaremos nuestra plataforma de representantes de toda España. Haremos esta presentación en el encuentro, El Poder de las Personas. Somos un grupo que anhelamos tener... Eh, nos reunimos cada vez que podemos, ahora con el tema COVID lo hacemos más virtualmente, pero tenemos el fin de lograr una sociedad de pleno derecho. Porque lo, lo, igual que tenemos obligaciones, tenemos el derecho a, a poder tener una sociedad de la que sentirnos orgulloso. A los que os interese, podéis asistir a este encuentro por internet el 24 de septiembre a partir de las 10 de la mañana en la web www.elpoderdelaspersonas.org